Vamos a ilustrar esta realidad presentando a Arturo, un empresario madrileño de una PyME que acude a nuestra consultoría manifestando síntomas de estrés muy altos. Hola, buenos días, Lucía. Hola, ¿qué tal tu día? ¿Cómo te encuentras hoy? Bueno, podría ser mejor, la verdad. No sé lo que me sucede. Mis negocios se me van de las manos, no entiendo nada. Pero vengo de varias generaciones de empresarios, mi padre, el padre de mi padre, siempre han funcionado con las empresas y ahora yo he puesto en marcha todo lo que aprendí y no me funciona. Le dedico todo mi tiempo, tengo los mejores profesionales del mercado en su área, pero esta situación que estoy viviendo no sé cómo gestionarla. Todo cambia tan deprisa, las soluciones que preparamos hoy, mañana ya no sirven, los trabajadores por un lado, los clientes... Es cierto que estamos viviendo en tiempo de crisis, pero no creo que sea esto, ya superamos los negocios otras crisis. ¿Qué estoy haciendo mal? Estoy preocupado porque ya esto me afecta a mi salud. Le está afectando a mi familia, que está a punto de quebrarse. Necesito ayuda a nivel personal y para mi empresa. A primera vista, parece que Arturo se encuentra bajo los efectos del estrés, del cansancio. Nuestro equipo se puso a funcionar. En primer lugar, atendimos la parte personal de Arturo y posteriormente nos reunimos y realizamos un diagnóstico de la situación que se generaba en su empresa, del clima laboral, etcétera. Bueno Arturo, lo que no te preocupes, lo que vamos a empezar es hacer un diagnóstico, vamos a analizar primero tu persona, a la vez que vamos a ir a tu empresa, hacemos el análisis del clima laboral, de qué es lo que sucede y vamos a ir poniendo las cosas en orden. ¿De acuerdo? Bueno, pues gracias Lucía. Muchas gracias.